es una guía básica de cómo empezar a elaborar sus proyectos de grado. No es, digamos, eh, una clase bien extensa por las características. Hay diferentes tipos de proyectos de grado, temáticas, que no vamos a poder abarcar en una, en una clase como hoy. ¿no? Es necesario tener muchas clases más. Así que espero que esta sea una de muchas que vamos a tener. Eh, hoy nos vamos a centrar en, la, en los aspectos más generales, por eso está el contenido que, que se les ha pasado a ustedes, en general, donde se va a ver, por ejemplo, primeramente, lo que es los reglamentos, fundamental, para poder hacer los proyectos de grado. Vamos a ver un poquito cómo es el perfil que nos piden los reglamentos. Posteriormente vamos a pasar a los tipos de trabajos que hay. Y por último vamos a ver un poquito sobre las referencias, es muy importante utilizar normas de referencias que nos permitan tener un trabajo de calidad, ok, Yo, dicho todo eso entonces que espero que esta capacitación les sirva, al final vamos a abrir un espacio de preguntas para que todos ustedes puedan consultar, muy bien ahora sí voy a compartir mi pantalla para iniciar con la capacitación Dicen. Adelante. Disculpe, un poquito más fuerte podría hablar. Es que muy suavito ya. se escucha. Ok, Gracias. coméntale un poquito de volumen. Ok, muy bien. Ahora sí. Vamos a ver entonces hoy la guía de elaboración de proyectos de grado. Una guía básica que, que tiene como objetivo, ya dijimos, ayudarles a ustedes a poder preparar sus proyectos de grado para la defensa final. Lo primero que vamos a ver es el reglamento general y tipos de modalidad de graduación. Todas las universidades tienen diferentes reglamentos, ¿ok? Tengo entendido que aquí hay estudiantes de la Universidad Autónoma Juan misael Saracho, hay estudiantes de otras universidades privadas, entonces es muy importante para todos ellos Partir siempre del reglamento que tengan en su universidad, en su carrera, en su facultad. En estos reglamentos se establece cuáles son los elementos claves del trabajo de investigación. Por un lado, también se establece la guía general de cómo se va a estructurar los trabajos de titulación. También se establece la estructura y los contenidos mínimos que debería contener el documento final que ustedes tienen que presentar. También se establece los requisitos que ustedes tienen que cumplir, derechos y obligaciones en algunos casos, y algunos aspectos de evaluación. ya Eso va a variar de acuerdo a la carrera, de acuerdo a la facultad, incluso de acuerdo a la universidad. Entonces, primer punto, es muy importante, primero leer nuestro reglamento, el reglamento de la carrera que tenemos para poder nosotros ver cuáles son los lineamientos que nos dice la universidad para poder elaborar los proyectos de grado. Muy importante es muy muy importante partir siempre del reglamento, porque ahí te dice qué es lo que tiene que contener el trabajo de investigación. Muchas veces se pierden, empiezan a buscar internet modelos, y ahí en, en internet van a encontrar un sinfín de modelos muy distintos unos a otros. Por ese motivo hay que utilizar el reglamento, de la Casa Superior de Estudios, donde ustedes están estudiando. No agarren otros, porque se van a confundir. Agarren siempre el reglamento que ha sido aprobado en su carrera. Primer elemento inicial. Por ejemplo, eh, el reglamento de la carrera de Administración y Gestión Pública de la Universidad Juan Isabel Saracho, establece, entre, entre todos sus artículos, vamos a ver lo más importante, para poner un po poquito en contexto a la gente que, que no pertenece a la Universidad Autónoma de, de Cerecho, que es de una universidad privada, la universidad contempla dos tipos de reglamentos. Un reglamento para la materia de profesionalización 1 y un, otro reglamento para la materia de profesionalización 2. O sea, son dos reglamentos. ¿okay? Uno se complementa con el otro. Esto pasa en la carrera de Administración y Gestión Pública, lo mismo pasa en la carrera de Ingeniería Comercial. Okay. Son dos reglamentos entonces, que hay que tomar en cuenta para poder elaborar nuestro proyecto de grado. Bien, en el reglamento específico para la, para la materia de profesionalización 1, en su artículo 4 establece eh, algunos lineamientos, por ejemplo, que el estudiante va a tener para poder hacer sus trabajos de grado. Si bien aquí nos dice cuáles son las competencias o las capacidades y habilidades que adquiere el estudiante, es un primer elemento clave para ustedes, estudiantes, para que ustedes puedan ir rescatando ideas, ir recolectando ideas para su proyecto de grado. Algo muy, muy, muy, muy difícil para muchos estudiantes es elegir el tema. Me ha tocado, muchas veces me pregunta a mi licenciado, ¿qué investigación tengo que hacer? ¿O qué investigación voy a hacer? Entonces, este reglamento y otros más te dicen, te dan algunas ideas, por ejemplo, para que puedas, leyendo un poquito, puedas tú ir viendo qué temas puedes alcanzar. Por ejemplo, partiendo de las capacidades y habilidades adquiridas en la carrera, dice el reglamento que el estudiante puede aplicar los fundamentos, conceptos y principios básicos de la administración en el desarrollo de funciones relacionadas con procesos administrativos, económicos y otras actividades en una empresa. O sea, eso quiere decir que el estudiante está capacitado para hacer trabajos relacionados al proceso administrativo, al proceso económico y también a otras actividades dentro de una empresa. Entonces ya tenemos ahí una idea ¿no? de qué es lo que podríamos hacer. De igual forma, nos dice el reglamento... Que puede elaborar un programa de actividades operativas de un departamento o área de una empresa considerando instrucciones, insumos, equipos, distribución temporal, proyección de resultados, recursos humanos y económicos y la planificación. De igual forma, nos dice el reglamento, colaborar y administrar los procesos relacionados a los aspectos relacionados a las áreas funcionales de la organización. También es una capacidad o habilidad adquirida. Diseñar planes estratégicos, tanto para empresas públicas como privadas, utilizando herramientas técnicas y considerando el entorno y al cliente con base a la formulación del plan. También nos dice aplicar técnicas de organización y planificación manteniendo archivos e información tanto manuales como digitales según, la normativa, según normas de calidad. Okay. ¿Qué más nos dice el reglamento? Puede calcular y tramitar remuneraciones, finiquitos, obligaciones tributarias y pre previsionales del personal de una empresa de acuerdo a normas vigentes. De igual forma, se tiene que poder respetar y, formar la información, perdón, y fomentar la información correspondiente utilizando los medios y la formulación apropiado Gestionar y presentar información sobre bienes y desarrollo de las personas, ascensos, promociones, transferencias, capacitaciones, adiciones, desempeños, evaluaciones, entre otros, para la toma de decisiones de las jefaturas. También puede analizar, interpretar oportunamente los financieros básicos de la empresa, ya sean públicas o privadas. ¿No? Entonces, esto igual nos dice el reglamento, también establece que se pueden elaborar informes de costos para la toma de decisiones en la organización, pueden operar y utilizar oportunamente los equipos y, los, y las herramientas tecnológicas que les permitan facilitar los cálculos y presentación gráficas con eficiencia, comunicarse de forma efectiva con sus superiores, y compañeros de trabajo de manera individual, colectiva, creando ambientes cordiales y de respeto, demostrar respeto con la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinción entre, entre mujeres y hombres, de distintos orígenes, nivel socioeconómico, etnia y culturas Y finalmente, manejar de manera apropiada y oportuna las habilidades gerenciales. Son entonces algunas habilidades y conocimientos que, que adquiere el estudiante, de la carrera de Administración y Gestión Pública durante toda su carrera. Estos elementos nos pueden dar a nosotros idea de qué tipo de trabajo podríamos hacer. ¿okay? Entonces es muy importante revisar el reglamento para darnos algunas ideas del trabajo que podíamos nosotros implementar como proyecto de grado. Sigamos. El reglamento también establece las modalidades de graduación. Dentro de la carrera de Administración y Gestión Pública se establecen seis tipos de modalidades. La primera es tesis de grado, la segunda proyectos de grado, la, te, la tercera es examen de grado, la cuarta práctica profesional y pasantía, o bueno, pasantía se llama también, trabajo dirigido y graduación por excelencia. Son entonces los, las seis modalidades que la carrera tiene actualmente aprobadas. Veamos a continuación en qué consiste cada una de estas modalidades de graduación. Para que ustedes puedan elegir la que mejor se adecue a sus características, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a sus habilidades. Bien, la primera es la tesis de grado o proyecto de investigación, también se llama. Es un trabajo de investigación que cumple con exigencias de metodología científica a objeto de conocer y dar solución y respuesta a un problema, planteando alternativas aplicables o proponiendo soluciones prácticas y o teóricas. Una tesis de grado es un trabajo de investigación que amplía o profundiza un área del conocimiento humano aportando una novedad o una revisión crítica aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando los métodos científicos. Algo muy importante, y lo dice acá, eh, en esta definición de tesis de grado, es que todas las modalidades que están aprobadas tienen como base lo aprendido en la carrera. Y yo mis estudiantes siempre les digo, ¿no? cuando ustedes vayan a elaborar su proyecto de grado, van a aplicar todo lo que han aprendido en la carrera. Todo lo que han aprendido en administración básica, lo que han aprendido en sistemas administrativos, lo que han aprendido en estadística, es muy importante saber estadísticas para poder hacer los gráficos, para hacer, hacer, para hacer los histogramas de frecuencia, para hacer, las, por ejemplo, el análisis bivariado, el análisis de frecuencia de, la, de las diferentes... Eh, de, los, de los diferentes gráficos que van a hacer ustedes, del trabajo de investigación que van a hacer ustedes, van a aprender, bueno, ustedes han aprendido a determinar población, muestra, todo eso es parte estadística, ¿no? Van a aplicar entonces en su trabajo, igual ¿vale? Eso, lo que han aprendido en contabilidad básica, lo que han aprendido en contabilidad intermedia, análisis de estados financieros, balances generales, estado de resultados, resultado, indicadores, también se utiliza, lo que han aprendido en costos, igual, es muy importante que, eh, que sepan ¿no? los elementos básicos del costo. para Por ejemplo, si ustedes quieren determinar el precio, es necesario saber costos. Básico, ¿no? Es muy importante saber eso. Ahora, de proyectos, igual, hay que saber el tema de inversión, factibilidad, prefactibilidad. Como ven, eh, en el proyecto de grado se aplica todo lo que ustedes han aprendido en las diferentes carreras. Todas las materias que, que conforman la marea curricular aportan de forma, en algunos casos, significativa y en otros casos no, al trabajo final de profesionalización. En este caso, el proyecto de grado. ¿Okay? Tomen en cuenta eso, que ustedes van a aplicar todos sus conocimientos adquiridos en cualquiera de las modalidades que, estamos, que vamos a ver. La siguiente modalidad es el proyecto de grado. A diferencia del anterior, el proyecto de grado es la aplicación o uso de herramientas en una situación en particular. Es la diferencia entre el, entre el proyecto de grado, o la tesis que se llama, con, bueno, con el proyecto de grado, ¿no? o sea, esa es la diferencia. La tesis o proyecto de investigación es más científico, es más de investigación. En cambio, el proyecto de grado es más aplicativo. Aplicar, utilizar una herramienta y aplicarlo en una empresa. O utilizar una herramienta para crear una empresa. ¿Ok? Entonces, en proyecto de grado se hace aplicación de diferentes instrumentos y herramientas para poder mejorar alguna situación de alguna empresa, ya sea pública o privada. Esa es la principal diferencia frente a lo que es un proyecto de grado, perdón, un proyecto de, de, de investigación o tesis, comúnmente que se llama, ¿no? El proyecto de grado es mucho más aplicado, es mucho más específico. Aquí se hace uso de herramientas, uso de instrumentos para poder solucionar problemas por ejemplo una herramienta es planificación estratégica vamos a utilizar la planificación estratégica para solucionar los problemas de una empresa pública o privada vamos a utilizar por ejemplo, si queremos crear un, una empresa, vamos a utilizar la herramienta que se llama plan de negocios estamos agarrando una, una herramienta y estamos aplicándola se entiende? Entonces, esa es la diferencia de los proyectos de grado, son más aplicativos, son de más de trabajo, son más de utilizar distintas herramientas para poder lograr algo, ¿no? Hay diferentes tipos de trabajos que lo vamos a ver más adelante y cada una hace uso de una herramienta. Entonces, los proyectos de grado se caracterizan por eso, ¿no? Por utilizar diferentes herramientas, ya sea para hacer análisis organizacional, para hacer análisis estratégico, para hacer eh, planes de negocio, para cualquier tipo de trabajo que quieran ustedes hacer, se utiliza herramientas. Entonces, en eso consiste los proyectos de grado. Y al final tienen un tangible, ¿no? Cuando hacen ustedes un proyecto de grado, van a terminar con una propuesta que va a ser un documento, llámese un plan estratégico, llámese un plan de negocio, llámese un documento, un manual de funciones, un manual de capacitaciones, se entiende, van a terminar con un documento a diferencia de la tesis, que simplemente es encontrar solución a un problema de investigación. Ok, sigamos entonces con las modalidades. La otra modalidad es el examen de grado. Aquí básicamente nos dice la teoría, es la, valor, es la valoración de la formación académica global del estudiante a través de una prueba oral o escrita. En otras palabras, nos dice que es un examen. Un examen que va a ser que va a ser eh, elaborado, que va a ser elaborado en base, que va a ser elaborado en base a. Permítanme por favor. Ahora sí. Sigamos entonces, perdón. Les decía que en el examen de grado básicamente consiste en una prueba, una prueba escrita que está elaborado en base a los contenidos del plan de estudio de la carrera. Es un examen, que a veces tiene 50 100 preguntas que son extraídos del contenido del plan de estudio. Es un examen largo, entonces el estudiante tiene eh, un tiempo determinado que no es mayor, si no me equivoco, a... Eh, a una hora o dos horas, si no me equivoco, con el cual tienen que rendir ese examen y tienen que demostrar con ese examen de que efectivamente saben. ¿ok? Entonces, en eso consiste el examen de grado. Hay gente que no quiere, no quiere por la situación, no quiere, por ejemplo, hacer su proyecto de grado, no quiere investigar, y dice, bueno, yo voy a estudiar los contenidos de la materia y voy a postular al examen de grado. Todos ustedes que están ahorita en condición de titulación, tienen la opción de decirle a su tutor, ¿sabe qué, licenciado? Yo quiero eh, hacer el examen de grado. No quiero hacer el proyecto de grado y quiero dar el examen. Entonces, el docente les va a dar a ustedes el reglamento y les va a decir, bueno, estos son los contenidos que van a, ingre van a ingresar al examen y tienen una o dos semanas para estudiar y nos vemos tal día. Entonces, eh, se define un día y ustedes van a rendir el examen ese día. Si aprueban, obviamente se titulan, si no aprueban, obviamente, no se titula. Es así de simple. Es mucho más, para muchos les gusta más porque es más rápido, lo ven menos complicado, y eh, hay mucha gente que utiliza esta modalidad. ¿Okay? O sea, igual tienen esa, esa opción, porque está reglamentado también dentro de la carrera. Después están las prácticas. Una práctica que se llama práctica profesional, donde ustedes eligen una institución, ya sea pública o privada, y aplican Ahí, van a trabajar ahí y dan respuesta a los posibles problemas que pueda tener la empresa. ¿Ya? Entonces, esa es la práctica profesional. donde Ustedes hacen práctica por tres meses, parecido a la pasantía, que vamos a ver a continuación. Y ustedes, en base al trabajo que hacen, se les va a evaluar, ¿no? en base al trabajo que ustedes van a hacer. Después está el trabajo dirigido o pasantía, que se llama. Esto se hace con un convenio, a diferencia del anterior, para hacer un trabajo dirigido o pasantía, se tiene que tener un convenio entre la empresa pública o privada con la universidad. Entonces se asigna a un, a un tutor, que ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, quien va a guiar al estudiante para que haga ese trabajo dirigido en un área específica, ¿no? O sea, en un área específica. Y igual, al finalizar su trabajo, el estudiante va a hacer su informe de trabajo dirigido dónde va a indicar qué es lo que ha realizado y cuáles son los resultados que ha obtenido de ese trabajo dirigido. Tienen entonces dos opciones ustedes de poder hacer. Generalmente lo que generalmente se hace es hacer un proyecto de grado en una práctica profesional. Es lo que la mayoría hace. No Gacha, hace su proyecto de grado de una empresa pública o de una empresa privada. Pero en muchos casos no asisten, ¿no? Ese es igual dijo tú, Vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de trabajos que mucha gente está haciendo su proyecto de grado en una empresa pública o privada, pero nunca van a la empresa o van un ratito, eso no sirve, no, no te ayuda mucho. ¿no? Si no conoces realmente la empresa, no vas a poder, primero, identificar sus problemas. Segundo, no vas a poderle dar solución porque desconoces del funcionamiento de la empresa. Hay que tener mucho cuidado el tipo de trabajo que estamos eligiendo y cómo lo estamos realizando. Ya, a veces se equivocan, ¿no? dicen, voy a hacer un proyecto de grado, eh, un plan estratégico para una empresa X. Pero solamente vas un día, le dices, recoges alguna información y nunca más vuelves, ¿no? nunca más te apareces ahí. Tu plan estratégico no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque desconoces cómo es el funcionamiento, desconoces las líneas estratégicas, desconoces el pensamiento que tiene, desconoces el funcionamiento interno, y pretendes dar soluciones de afuera nunca las soluciones externas si no lo conoces van a ser buenas porque van a estar supeditadas a tu imaginación si no conocemos algo lo vamos a imaginar, lo vamos a suponer entonces tu trabajo va a ser un invento así de simple muy importante entonces si vamos a elegir un proyecto de grado con, con práctica profesional aplicado a una institución pública o privada mínimo tenemos que asistir para recolectar Información para hacer un buen diagnóstico y más que todo para proponer soluciones reales y aplicables. ¿OK? Tomen en cuenta eso, por favor. Y finalmente, la última modalidad de graduación es la excelencia. Obviamente esto es para algunos estudiantes que son privilegiados, que han tenido un comportamiento académico excelente durante todo, toda su estancia en la universidad mínimo se requiere tener un promedio de 80 para poder beneficiarte por este por esta método de eh, de graduación ¿no? que es la excelencia académica son pocos los estudiantes que lo realizan eh, básicamente lo que tienen que hacer al finalizar es que hacen un trabajo, un proyecto de grado sí, pero ya no lo defienden ¿no? simplemente presentan el trabajo por formalidad y, y se les evalúa en base al trabajo y nada más, ¿no? Y acaba la, su, su estancia en la universidad. No, hacen, no, no defienden, no hacen nada de, los, de lo que los otros estudiantes hacen. Son entonces las modalidades que actualmente están vigentes en la carrera de Administración y Gestión Pública. Ahora, ¿esto puede variar? Sí. ¿Hay otras universidades que tienen otras, otras modalidades de graduación? Sí. ¿No? Hay otras, hay otras instituciones. Instituciones o universidades, por ejemplo, que se también se pueden, tienen como modalidad de graduación la tesina, la monografía y otras variedades de, eh, de formas ¿no? de, de poder graduarse. Algo que también establece el reglamento de la materia de profesionalización uno es el perfil del trabajo, que es lo primero que hacen. Que más que todo en la Universidad Juan Autónomo de Salzaracho, a diferencia de otras universidades, lo primero que se hace es un perfil. Entonces, en el reglamento de la materia, está establecido los contenidos del perfil de trabajo de grado. El cual nos dice, por ejemplo, que tiene que tener una portada, donde esté el título, el nombre y la fecha de presentación, que tenga una introducción del trabajo, que haya antecedentes del trabajo, que tenga justificación, por qué motivo se está haciendo el trabajo, se tenga una problemática, se plantee bien el problema, se formule bien el problema, se tenga las justificaciones, los objetivos, la metodología, el tipo o los tipos de investigación, las fuentes de bibliográficas y el cronograma. Más que adelante vamos a detallar punto por punto. Después el artículo 20 del mismo reglamento Establece que a conclusión del trabajo de la actividad de profesionalización 1, el estudiante presentará un informe que contemple lo siguiente, dice el reglamento. Básicamente divide el trabajo en cuatro partes. Primera parte, que sería el perfil, es decir, todo lo anterior. Segundo, un marco teórico, donde esté toda la parte teórica. Tercero, un marco metodológico, donde está la metodología que se va a utilizar dentro del trabajo, y está también un marco práctico, donde se hace el análisis. ¿OK? Entonces, esto se complementa con lo anterior. Eso es lo que nos dice el reglamento en su artículo 20. De igual forma, en el artículo 21 de la carrera de Administración y Gestión Pública, dice que el trabajo tiene una calificación del 50%, y que la defensa tiene... El otro 50%. Lo que en suma hace el 100% de la nota. ¿Ok? pues es muy importante partir de los reglamentos. ¿Estos pueden variar de carrera a carrera? Sí. ¿De universidad a universidad? Sí. Por eso es muy importante no guiarse de las tesis que ven en internet. Porque son distintas. Por eso hay confusiones. Ponen otra cosa. Lo que no nos pide el reglamento, ponen. Por eso muy importante para todos, recomendación y perdón que sea reiterativo porque he visto trabajos que son copy y pega del internet, son otro tipo de metodología, otro tipo de, de estructura que no se adecua a las características de la universidad, por eso son rechazados por eso son rechazados muy importante entonces partir de nuestro reglamento ¿okay? sigamos entonces en la materia de profesionalización final ya, ya en, el último, en el último semestre, el artículo 12 establece lo siguiente. Establece, por ejemplo, en la carrera de Administración y Gestión Pública, seguimos todavía, dice, las áreas del conocimiento y espacios académicos que el estudiante puede disponer para el desarrollo de las actividades curriculares propias de la materia serán las siguientes. Nos dice, aquí nos aclara mejor la figura, nos da más alternativas para que nosotros hagamos nuestros trabajos de proyecto de grado. Nos establece, por ejemplo, áreas de área gerencial y de gestión, donde podemos hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, temas referidos a gerencia privada, gerencia pública, gerencia social, gerencia estratégica, dirección estratégica, evaluación y propuestas de planes empresariales e institucionales. Aquí están los famosos planes de negocios o emprendimientos. Modelos de gestión de competencias, desarrollo organizacional, análisis organizacional son parte de este tipo de trabajos que se pueden realizar. En el área funcional están, por ejemplo, la gerencia financiera, la gerencia de servicios, la gerencia de producción, la gerencia de operaciones, la gerencia de comercialización, la gerencia de recursos humanos o de gestión del talento humano, la gerencia de liderazgo y empresarial son también áreas que tienen ustedes a disposición para poder aplicar sus proyectos de grado. Normas y sistemas de aplicación vigentes, como diagnóstico situacional de la organización, análisis y aplicación de normas y normativas dentro de las instituciones. También están las áreas de investigación, propuesta técnica científica de carácter descriptivo o experimental que se constituye en un aporte al conocimiento del área de la profesión orientado a satisfacer una necesidad social y empresarial. Proponer un nuevo conocimiento y o técnica académica para áreas de desarrollo empresarial e institucional. Nuevamente, nos dan líneas de investigación o temas de investigación que nosotros podemos utilizar para poder hacer nuestro proyecto de grado. Como ven, al inicio nos dieron unas pautas, ahora nos vuelven a dar otras pautas, ya en este reglamento de la materia de profesionalización 2 nos da, ¿no? Esa, esa posibilidad. Y aquí ya también nos establece qué es lo que tiene que complementar el trabajo final. Hemos dicho, primero hay un perfil, ese perfil se complementa con el marco teórico, marco práctico, marco metodológico, y también se tiene que complementar con estos elementos. Una portada, una portadilla, una hoja de aprobación. Esto ya cuando ya el trabajo está terminado, obviamente, ustedes han defendido y tienen que empastar su, su proyecto de grado. Tienen que cumplir estos lineamientos. Tienen que tener un informe de revisión gramatical, que no haya errores ortográficos en su trabajo, una dedicatoria, un agradecimiento, pensamiento, bueno esta parte es optativa, un resumen de todo su proyecto de grado, un respectivo índice, donde estén los contenidos, las tablas, las figuras y todo lo demás. Está el cuerpo del trabajo, las conclusiones y recomendaciones, su respectiva bibliografía y también están los anexos. Entonces, es esto lo que se va a implementar una vez que ustedes ya tengan defendido el trabajo y tengan que presentar empastado. ¿okay? ¿Qué más nos dice el reglamento? De manera general, se establece también las siguientes características y formas de presentación. Miren, ya nos dice cómo tenemos que presentar nuestro trabajo. En papel bond de 75 gramos, con tipo de letra, Tainu-Roman, tamaño número 12. También nos dicen los márgenes, qué tamaño tiene que tener los márgenes. Izquierdo, 4 centímetros. Derecho, 3 centímetros. Superior, inferior también 3 centímetros. ¿Por qué a la izquierda es 4? Porque ahí va a ir el empastado o el anillado, por ese motivo. ¿okay? Como ven, el reglamento también nos dice con qué tipo de hojas, con qué formato de letra y en qué tamaño tenemos que presentar. Una vez más, muy importante partir del reglamento. También dentro del reglamento se establecen, por ejemplo, dónde tiene que ir la numeración. Nos dice que tiene que estar en el ángulo superior derecho. En cuanto al interlineado, nos dice que el espacio entre una línea y otra tiene que ser 1.5, y las, los separadores de títulos tienen que tener un tamaño de letra 20. Como ven, todo está normado. ¿no? Pasemos ahora al reglamento de la carrera de Ingeniería Comercial, porque tengo entendido que también en esta capacitación hay estudiantes de la carrera de, de Ingeniería Comercial, Vamos a ver un poquito de las diferencias que hay entre un reglamento de una carrera y otra. Como ven, incluso dentro de las mismas carreras, perdón, dentro de, de, de carreras dentro de la misma universidad, mejor dicho, hay pequeñas variaciones. Dentro del, del reglamento del trabajo de grado número uno, que se llama así en ingeniería comercial, está el artículo número cuatro, que nos dice para el inicio del trabajo de grado, el estudiante podrá desarrollar eh, el área del conocimiento de la carrera de Ingeniería Comercial, pudiendo elegir cualquiera de las modalidades a continuación presentadas, la primera modalidad que ellos presentan es el proyecto de investigación, o tesis, igual, como ya lo dijimos hace rato, consiste básicamente en realizar un trabajo de investigación que puede ser de naturaleza experimental, observacional y de desarrollo teórico, tecnológico, bibliográfico y o de campo. En todos los tipos de investigación, el trabajo debe ser original y aportar al conocimiento del área de ingeniería comercial. Aquí nos hace, hace hincapié en que la temática, el, el área de investigación, tiene que ser exclusiva del área comercial, de ingeniería comercial específicamente. La segunda modalidad de titulación o de graduación en la carrera de ingeniería comercial es la formulación y evaluación de iniciativas empresariales, más conocidos como proyectos o planes de negocio, emprendimientos, en otras palabras. Entonces, también pueden ustedes elegir, los estudiantes de ingeniería comercial, en crear negocios o empresas que tengan una iniciativa comercial o empresarial. La otra modalidad, la otra modalidad es la evaluación institucional o empresarial. En esta evaluación lo que se quiere es buscar una situación la, bueno, se, lo, lo que se quiere es evaluar la situación de las instituciones públicas o privadas que permitan al postulante incorporar elementos de análisis necesarios para resolver los problemas determinados del área profesional formulando propuestas de mejora. Básicamente es agarrar una empresa pública o privada, identificar sus problemas y y darles solución. Igual tienen esa posibilidad de hacer sus trabajos de este tipo. También está la práctica institucional dirigida, o el trabajo dirigido, como lo dijimos hace rato. Aquí tiene otro nombre, pero básicamente es lo mismo. Consiste en realizar una práctica profesional al interior de una institución pública o privada, consistente en el desarrollo de un trabajo requerido por la empresa o institución relacionado exclusivamente al área comercial. Esta práctica debe tener una duración de tres meses, como mínimo, a medio tiempo, bajo la dirección de un profesional del área responsable de la institución y, un, y empresa que garantice la viabilidad de esta práctica, tomando en cuenta las cláusulas del convenio interinstitucional. Muy importante entonces para poder hacer este tipo de modalidad es que se tenga un convenio entre la universidad y la empresa pública o privada. Nos dice una, una duración mínima de tres meses y que tiene que haber un responsable dentro de la institución que guíe el trabajo que se está haciendo, al margen de tener, obviamente, el docente guía, ¿no? el tutor. Son entonces las cuatro modalidades que tiene la carrera de ingeniería comercial y están estipulados en su reglamento. Una vez más, como vemos, muy importante partir del reglamento que tenga nuestra carrera. En el artículo 4 del, del mismo reglamento se establece el perfil del trabajo, ¿no? los elementos que tiene que contener el trabajo de grado. Se tiene que definir un tema, su justificación, se tiene que elaborar el, el perfil del trabajo, excepto, por la modalidad número cuatro, que es la pasantía, o el proyecto dirigido, donde se tiene que hacer un plan de trabajo ahí. Después se tiene que tener un marco teórico, un marco conceptual, marco práctico, donde se realice el análisis, la situación o el diagnóstico, el marco metodológico y la recopilación de información necesaria para poder hacer los estudios, la formulación de las propuestas, las conclusiones y recomendaciones. Y finalmente... La bibliografía. Es entonces, como ven, el contenido que te pide el trabajo de grado de la carrera de Ingeniería Comercial. El artículo 8 nos dice que el desarrollo de la asignatura del trabajo de grado 1, el estudiante debe considerarlo por lo menos los siguientes elementos. Primero, la definición del tema y su justificación, el perfil del trabajo de grado, el marco teórico o conceptual, y el marco práctico, donde esté el análisis, la situación, el diagnóstico y el marco metodológico. Son entonces los elementos que se deben considerar. Nos dice el reglamento. Ahora, en su artículo 12 del mismo reglamento, nos vuelve a establecer el perfil del trabajo de grado. Que básicamente el documento tiene que contener los mismos elementos que vimos en la carrera de administración y gestión pública. Es decir, un título donde está el nombre y la fecha donde tenga una introducción del proyecto de grado que se esté realizando, esté la problemática, esté el planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación del proyecto, los objetivos y alcance del trabajo, la metodología que ustedes van a utilizar para hacer su trabajo, los tipos de investigación, el enfoque de investigación, las fuentes bibliográficas, el presupuesto de, de investigación y el cronograma de trabajo. Son entonces los elementos del perfil de grado. Es lo primero que se tiene que tener, el perfil. Posteriormente a ello, ya en la materia de, de grado 2, dentro de la carrera de ingeniería comercial, el artículo 2 nos dice que en el desarrollo de la asignatura de trabajo de grado 1, o perdón, de, de, de, de grado, el estudiante debe considerar el avance realizado en el trabajo de grado 1, es decir, hay que considerar lo anterior nos dice y se debe complementar con lo siguiente, el marco práctico, que es la recol, recol, recopilación de información, el análisis y diagnóstico, el desarrollo de la propuesta, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Como ven, una cosa está ligada con la otra. qué más nos dice el reglamento en su artículo 27 nos dice que la defensa final ante la comisión evaluadora consistirá en una exposición de 30 minutos donde se va a ver las diferentes modalidades y van a tener un 45 minutos bueno no se pueden exceder en realidad de 45 minutos no para poder exponer todo su proyecto de grado ahora miren acá la diferencia que hay en cuanto a la calificación la ponderación nos dice acá la defensa final de, se califica sobre una ponderación de 60 puntos, mientras que la evaluación continua es de 40 puntos. ¿Recuerdan? En, en administración y gestión pública era 50 y 50. Evaluación continua o trabajo era 50% y defensa era 50%. Pero aquí, en ingeniería comercial es distinto. Un 40% y evaluación continua, continua, es decir, el trabajo, y la defensa es el 60%. Por eso, una vez más, muy importante partir del reglamento de nuestra carrera. Como ven, hay pequeñas variaciones en las, en las carreras de una misma universidad. ¿Qué más nos dice el reglamento? La calificación de defensa final está sujeta a los siguientes parámetros de evaluación cosa que la carrera de Administración no tenía, por ejemplo, y sí tiene la carrera de Ingeniería Comercial, que nos dice que el 20 puntos corresponde a la claridad de la presentación del tema, esto ya es en la defensa, la respuesta a las consultas del tribunal son 20 puntos, la calidad material audiovisual, es decir, su presentación como está, 20 puntos, el dominio y liderazgo, como ustedes expresan, 20 puntos. Y la planificación del tiempo requerido, 20 puntos. Es decir, que ustedes no se excedan de los 30 minutos que está estipulado por normativa. ¿Ok? Entonces, esto ya es específicamente para la defensa final. Como ven... Es muy importante partir de los reglamentos, porque son una guía general, ya dijimos, que nos va a ayudar, primero, a identificar qué tipo de trabajo podemos hacer, nos va a dirigir cuáles son las características o el formato que tiene que tener nuestro trabajo. Miren, hay algo muy importante, pero en ninguno de los dos reglamentos establece la forma de presentación. Hay normativa internacional, normativa científica, que tiene que ser aplicado. Están las famosas, han debido escuchar ustedes las famosas normas APA. Son estándares de presentación que, por ejemplo, los reglamentos no indican, ¿no? En ninguno de los dos reglamentos que vimos, de las dos carreras, no establece la, el tipo de formato que vamos a utilizar como, como base para los, los trabajos de, para los trabajos de investigación. No establece. Generalmente, las, uni, las universidades en Bolivia, en su mayoría, utilizan las normas APA como. Como, como estándar, ¿no? Para poder hacer la referenciación, para poder hacer los márgenes que establecen la forma como se va a citar las fuentes consultadas. ¿Ok? Muy importante entonces que espero que el reglamento, estos reglamentos se modifiquen y se, in, se incorpore en los mismos qué tipo de referenciación vamos a qué tipo de normas vamos a utilizar para poder hacer el trabajo. Todas las universidades utilizan una norma no es posible que nosotros no tengamos entonces hay que normarlo hay que establecerlo en nuestros reglamentos para decir que todos los trabajos de investigación que se hagan en la carrera o en la universidad se tiene que tener tiene que tener por ejemplo formato apa todos los trabajos de esa forma de una forma estándar todos los trabajos van a tener la misma forma de presentación la misma forma de, de referenciación y la misma forma de citar fuentes bibliográficas. Eso lo vamos a ver al final, no se preocupen. Sigamos con la segunda parte. Ya dijimos, muy importante partir de el reglamento. Ahora muchos se preguntan cómo elegir el tema de investigación. Ya dijimos, particularmente yo que he estado muchos años trabajando como tutor de tesis, Siempre, cada año, nos falta unos o alguien que diga, licenciado, ¿de qué puedo hacer mi trabajo, mi proyecto de grado? Y yo les digo, no sé. Porque no sé. Hay que considerar gustos, preferencias y experiencias que tengan ustedes. Muy, important muy importante partir de esos elementos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? Tu nivel de conocimiento en las diferentes áreas. Recuerden nuevamente que en los trabajos del proyecto de grado, y lo dice el reglamento, se aplica a todo lo que ustedes han aprendido en la universidad, o gran parte. Entonces, es muy importante conocer el nivel de conocimiento que tiene cada uno de ustedes, el nivel de conocimiento. Otro elemento muy importante, observar el entorno, qué está pasando, qué está pasando alrededor, ¿no? qué está pasando en su entorno de ustedes. Cuál es, cuál es, ¿Cuáles son los problemas que han identificado? También te va a generar ideas el conocer el entorno, revisar la literatura sobre el tema de interés. Muy importante buscar información, buscar otras tesis, buscar en internet en qué consiste, por ejemplo, un plan estratégico, qué se hace, qué tengo que investigar, qué tengo que saber, es fácil de hacer. Es muy importante el grado de dificultad de los trabajos. No es lo mismo hacer un proyecto de grado que un trabajo dirigido, no es lo mismo hacer un proyecto de investigación que un plan, plan de negocio entonces hay que ver el grado de dificultad que tiene cada uno de los trabajos no y eso va a depender mucho del grado de conocimiento que tengamos en cuanto a la parte académica no cuánto conocemos de nuestra carrera cuánto conocemos de estadísticas cuánto conocemos de, de proyectos cuánto conocemos de costos, cuánto conocemos de análisis financiero, cuánto conocemos de investigación de mercado, la parte comercial muy importante, cuánto conocemos de estrategias, de publicidad, de promoción. Muy importante saber esos elementos, ¿no? Dónde se puede aplicar el trabajo. Es muy importante también elegir la institución. A veces eligen una institución, ya sea pública o privada, pero no les dan la información. Tienen que asegurarse, cuando ustedes quieren hacer un proyecto de grado, asegúrense que la institución pública o privada les va a dar los datos que ustedes necesitan para hacer su trabajo. Es muy importante ese pequeño detalle. Porque si la empresa, público o privada, no les da los datos que ustedes necesitan, ese trabajo está incompleto. Ese trabajo ya ya está incompleto. Y si está incompleto, está mal, porque está sesgando estás restando información, estás ocultando información, por lo tanto, tu análisis está mal, y por lo tanto, tus propuestas están mal, y las soluciones que propongas van a estar mal, porque no se adecúan a la realidad. Muy importante, cuando escojan una institución pública o privada, asegúrense, asegúrense que les brinden información. Si es posible, hagan, vayan a edición de carrera, soliciten hacer un convenio con la empresa pública o privada, para que, se, para que se les brinde información. Incluso, si es posible, traten de incluir en, en, en, esa, en ese convenio qué tipo de información ustedes necesitan. Muy importante, por ejemplo, para hacer los trabajos de investigación, que se tenga acceso a los estados financieros. Muy importante que se tenga acceso a documentos como manuales, reglamentos, políticas. Si no tienen acceso a esos documentos, ¿cómo pretenden hacer un buen análisis? ¿Cómo pretenden dar soluciones reales si no tienen acceso a esa información? Por eso, muy importante elegir adecuadamente el tipo de institución donde voy a aplicar mi trabajo de grado. Y ustedes pueden y tienen la posibilidad de que la universidad firme un convenio con cualquier empresa pública o privada que ustedes necesiten. El director de carrera va a estar, o el decano, perdón, va a estar satisfecho, cuanto más estudiantes acudan a él y digan, sí queremos que, haga, que haya un convenio con tal empresa para poder hacer ahí nuestro trabajo, nuestro proyecto de grado. Pero tienen que asegurarse la información. Muy importante tener el acceso a esa información. Hay que tomar en cuenta los, el tiempo y los recursos económicos que implica una investigación. Hay trabajos que son, que implica que ustedes van a gastar más hay trabajos que, que implica que van a gastar menos. Para algunos no van a tener problemas, pero hay gente que tiene pocos recursos, entonces elija la modalidad que mejor se adecue a sus recursos económicos y a su tiempo. Ya les dije, hay gente que no quiere hacer proyecto de grado y elige hacer examen, el examen de grado, porque no tiene tiempo y no tiene recursos para gastar. Entonces dice, bueno, yo estudio y me presento al examen de grado y listo, no gasto. No pierdo mi tiempo. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes ese detalle. Vean también la aplicación real o práctica. Cuando ustedes eligen, por ejemplo, hacer planes de negocio, que es algo muy común que se hace tanto en la carrera de administración pública como en la carrera de ingeniería comercial, asegúrense que esos proyectos, que, ustedes va, que esos planes de negocio que ustedes van a proponer sean reales y sean prácticos. Hay cada proyecto, cada plan de negocio, quieren hacer un plan de negocio, por ejemplo, criar llamas en, aquí en el Chaco, no se puede, ¿no? No se puede crear llamas acá porque hace calor, se van a morir esas llamas. Hay cosas que no son prácticas, no son reales, no se van a poder aplicar. Quieren exportar lana de conejo, y aquí no producimos conejo, aquí es el Chaco, hace calor, no hay agua. Entonces, vean esa, esa, hagan proyectos, ideas de negocio, donde, donde, sean aplicables a la realidad y sean prácticos, reales. Y algo muy importante, que en lo posible, esos planes de negocio que ustedes vayan a proponer, esos planes estratégicos, beneficien a la sociedad. ¿OK? Son entonces algunos consejos que les doy yo para que ustedes puedan elegir el tema de investigación y qué tipo de trabajos hacer. Es muy importante considerar cada uno de los elementos que acabo de mencionar. Porque de ello va a depender que ustedes hagan un buen trabajo o hagan un mal trabajo. Creo que hasta aquí ya tenemos una idea general de qué tipo de trabajos podíamos hacer o podemos o pensar, por lo menos, qué alternativas tenemos para poder hacer los trabajos. Muchos estudiantes han llegado donde yo, donde, donde mi persona, con trabajos que le han impuesto, ¿no? Que el, que el tutor le ha impuesto. Nunca un trabajo impuesto va a ser lo mismo que un trabajo que ustedes elijan. Nunca. La verdad les digo. Un trabajo impuesto es un trabajo que ustedes no querían hacer, que no tienen ganas de hacer, y no lo van a hacer. Por eso, el primer punto está ligado a gustos y preferencias. ¿Qué les gusta a ustedes investigar? ¿Qué, les, qué saben? Eso, sobre eso hay que hacer. Sobre ese tema hay que hacer. Sobre, sobre lo que ustedes conocen. Si ustedes conocen sobre, sobre madera, Hagan sobre madera. Si ustedes saben cocinar, hagan sobre cocina. Sus proyectos sean sobre cosas que ustedes conocen. Muy importante partir de esos elementos que parecen insignificantes, pero que a la hora de la hora marcan la diferencia. Ahí está la diferencia entre un proyecto de grado, donde un estudiante no conoce el tema, no domina el tema, frente a un estudiante que sí tiene idea del tema, lo conoce, lo ha vivido. Entonces esa persona va a poder, con, con, con toda su experiencia que tiene, va a poder realizar mucho mejor su trabajo que, que aquella persona que ha, ha hecho un trabajo impuesto por el tutor o por el docente. Muchas veces los tutores, por ayudarles a los estudiantes, les dicen, ¿no? Hace tal cosa, es fácil, hacer No los recomiendo. Yo particularmente nunca recomiendo a nadie, les digo, yo no sé, no sé qué les gusta a ustedes, no los conozco, no sé qué hacen, partan siempre de estos consejos que les doy, que tienen ustedes ahora en pantalla. Sáquenle una fotografía, anótense. Analicen cada uno de los detalles que les, hemos, que les he indicado. Solo así van a poder elegir un tema que ustedes van a hacer con ganas, que ustedes por lo menos conocen, tienen idea de qué, qué consiste, y que ese trabajo, estoy seguro, que va a tener mayor probabilidad de que sea un buen trabajo. ¿Ok? Con eso pasamos ya a la tercera parte, que es la elaboración de los proyectos de grado, de los perfiles de proyecto de grado, perdón. Aquí vamos a ver vamos a ver detalle a detalle qué es lo que nos pide la primer, el primer trabajo que van a hacer ustedes, que es el perfil de grado, el proyecto de grado. Es muy importante entonces partir del perfil de proyecto de grado, que es básicamente un esqueleto de lo que ustedes más adelante lo van a llamar proyecto de grado, ¿ya? El perfil entonces es una primera aproximación del trabajo de proyecto de grado. El perfil de proyecto constituye un documento en el que, si, en el que se diseñan los aspectos fundamentales del futuro proyecto, que sirve de referencia para elaborar el proyecto completo. Es decir, un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto, ¿ok? Esto es lo primero que tienen que hacer, la mayoría creo que está elaborando su, su perfil de proyecto ahora, otros tal vez ya han pasado, pero este elemento es muy importante que lo hagan, desde el inicio. La estructura ya lo vimos, en ambas, en ambas carreras eh, es el mismo formato, en otras universidades imagino que igual tienen, el, tienen casi parecido el mismo formato, pero siempre se parte de un perfil de proyecto, ¿ya? Antes de hacer un proyecto siempre es necesario hacer un perfil. Aquí, este proyecto o este perfil tiene los puntos que ven ustedes en pantalla. Ahora vamos a, vamos a explicar punto por punto en qué consiste cada uno de ellos. Atención. El primero es la portada, ¿no? o la carátula, como llaman otros. Aquí se establece el título, el nombre, la universidad, el tipo de trabajo que es, hice proyecto de grado, el tema de investigación que se tiene, el año, y el lugar donde se está realizando. Muy importante entonces, primero, tener nuestra portada. El segundo elemento del perfil es la introducción. Básicamente es una, una introducción, es, un, es una descripción, ¿no? Del trabajo de investigación que se va a desarrollar. Este no debe exceder de 300 palabras. Ya tiene que ser corto, conciso, que nos permita introducirnos al trabajo de una mejor forma. Después están los antecedentes. Hay antecedentes generales y antecedentes específicos. Básicamente los antecedentes son estudios, ya sea internacionales, nacionales, departamentales o locales, sobre el tema que nosotros estamos tratando. Hay antecedentes específicos, por ejemplo, que son antecedentes de la empresa, en el caso que estemos haciendo un análisis organizacional, que estemos haciendo un plan estratégico, tenemos que tomar un poquito como por ejemplo la historia de la empresa, ¿no? Aspectos que nos hagan hagan relevante el trabajo de investigación que estamos haciendo. Muy importante en los antecedentes conocer los aspectos generales y los aspectos específicos de un trabajo de investigación. Porque ahí está la relevancia, no la importancia que se tiene del trabajo que estamos realizando. Después está la problemática, donde tenemos el planteamiento del problema y la formulación del problema. Ahora, para plantear el problema es necesario primero identificar el problema. Para identificar el problema hay diferentes eh, métodos o formas de poder identificar el problema. Los más utilizados en proyectos de grado, los más fáciles, son los siguientes. Primero, el árbol de problemas. Básicamente, en este árbol de problemas, nos muestra las causas y los efectos que pueda tener un problema en particular. La segunda herramienta que pueden ustedes utilizar para identificar un problema, es el diagrama de Ishikawa llamada también espina de pescado, que igual nos muestra las causas y los efectos, o las causas y subcausas que pueda tener un efecto, o un problema, perdón. Entonces, igual nos permite identificar un problema cualquiera de estas herramientas. Hay otras herramientas más, eh, que no las utilizo, pero sí ustedes pueden utilizarla, donde sí te permiten identificar el problema. Básicamente, en el planteamiento del problema es poner en situación las características, la explicación del problema, ¿no? En qué, en qué situación está, cómo se encuentra, y básicamente, en, la planificación del, en, la, en el planteamiento del problema, definimos nuestro problema de investigación. Después, formulamos ese problema a través de una pregunta que básicamente, que siempre es interrogativa, hay que formularla de forma interrogativa, es decir, una pregunta de investigación, la cual vamos a responder al finalizar. Después que tenemos identificado el problema, hemos planteado nuestro problema, hemos formulado nuestra pregunta de investigación, es necesario justificar. ¿Por qué motivo es importante realizar el trabajo de investigación que estamos realizando? Aquí hay diferentes tipos de justificación, ¿no? justificación económica, es decir, si va a ser rentable, no va a ser rentable, a quién va a beneficiar económicamente, está la justificación técnica, qué tipo de herramienta vamos a utilizar, con qué fines, está la justificación social, qué beneficios va a traer a la sociedad, la justificación teórica, que es la aplicación de teorías, o el desarrollo de teorías en el trabajo de investigación, la, la justificación práctica, donde vamos a utilizar o aplicar alguna herramienta, y la justificación personal. ¿Por qué motivo nosotros hemos elegido ese tema de investigación? ¿Por qué? Porque nos gusta, porque conocemos sobre el tema. ¿Por qué motivo? Es muy importante la justificación personal. Después están los objetivos. Los objetivos se dividen en dos. Los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales siempre se formulan en verbos de acción. Verbos terminados en ar ir y ir estos objetivos generales tienen que estar en relación al problema y relacionado también al título, son tres cosas que tienen que tener coherencia el título, el problema y los objetivos ya reitero, son tres elementos que tienen que tener coherencia título, problema y objetivos tiene que hablar lo mismo si dice va a analizar el problema tiene que ser de analizar y los objetivos tienen que ser de analizar. Si dicen proponer, tienen que empezar con proponer en el título, proponer también en el problema y proponer también en los objetivos. Tenemos que manejar el mismo verbo. ¿ya? Entonces Es muy importante que estos tres elementos tengan coherencia. A veces pasa que el título dice una cosa, el problema dice otra cosa y los objetivos dicen otra cosa. Cuiden bien esa parte, por favor. Siempre revisen que el título y el problema con los objetivos sean sobre el mismo tema. ¿ok? Para que ustedes se puedan guiar, hay una tablita, por ejemplo, de los diferentes verbos de acción. Por ejemplo, para un análisis organizacional puede ser analizar, para un plan estratégico puede ser proponer, para un plan de negocios puede ser también proponer, puede ser planear, ¿no? y ustedes puede ser aplicar, utilizar alguna herramienta, Pueden ustedes utilizar cualquier verbo de acción que están aquí en este cuadro. Hay muchos más, ¿no? Dependiendo de la profundidad del trabajo, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren hacer. Pueden utilizar cualquiera de los verbos de acción que están en la tabla. Después está la metodología. La metodología científica, esto también va a variar de acuerdo al autor, eh, tienen que tomar en cuenta esto, Básicamente, la metodología científica se divide en métodos teóricos y en métodos empíricos. Los métodos teóricos no son la teoría por si acaso, mucha gente se equivoca acá, los métodos teóricos no son métodos de teoría, ¿ya? No son métodos de teoría, son métodos como el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, el hipotético-deductivo o el histórico-lógico, son métodos teóricos de investigación. Pueden ustedes... Buscar en qué consiste cada uno de ellos. Pero no son la teoría. Como mucha gente, ha visto yo en muchos trabajos, que el método teórico se refiere a la teoría. Nada que ver. Son otro tipos de métodos. Cuando hablamos de métodos empíricos, nos referimos a la observación, a la medición y a, a la experimentación. Entonces ustedes en su metodología van a elegir qué métodos van a utilizar. ¿Van a utilizar métodos, métodos teóricos o van a utilizar métodos empíricos? Ustedes que eligen, van a decir, bueno, yo mi, en mi trabajo, y esto depende de cada uno de ustedes, Aquí el estudio, ustedes son los investigadores, ustedes que eligen qué método van a utilizar. Aquí el docente no propone, simplemente lo hacen como yo, yo les digo, bueno, ustedes acá tienen los diferentes métodos, ¿qué métodos quieren utilizar? Quieren hacer el método teórico, donde van a hacer análisis y síntesis, pueden utilizar el método deductivo o inductivo, y de lo general o particular, ¿Qué es lo que quieren hacer? O quieren utilizar los métodos empíricos, utilizar la observación, la medición a través de diferentes instrumentos como encuestas, entrevistas y demás. O quieren hacer experimentos, no? tal vez quieren experimentar algo. Entonces, utilicen el método empírico. Son ustedes los que eligen la metodología. De igual forma, el tipo de investigación. Básicamente, los tipos de investigación se dividen en investigación exploratoria, descriptiva correlacional y explicativa. Una investigación exploratoria es aquella investigación nueva que nunca se ha hecho, que nunca se ha hecho. Es una investigación que no, ha, no hay información. Por ejemplo, estudios, un estudio nuevo, ¿no? Que es algo que nunca se ha hecho, nunca se ha, se, ha, se, ha, se ha investigado. El COVID, no sé, en los piojos, por ejemplo, ¿no? Voy a investigar el COVID en los piojos. Es una investigación que nunca se ha hecho. Esa es una investigación exploratoria. Una investigación nueva, en un lugar nuevo, donde no hay antecedentes. Una investigación descriptiva es lo que la mayoría hace. La mayoría de los proyectos de grado son investigación descriptiva. Describen un fenómeno de una realidad. Es decir, cuando ustedes hacen un trabajo, de, un proyecto de grado en una empresa, la empresa ya existe, y ustedes simplemente describen qué es lo que le pasa a esa empresa. ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces... La mayoría debería utilizar en los proyectos de grado el método descriptivo. ¿Ya? O pueden ustedes también utilizar el correlacional, que es cuando comparamos, ¿no? ¿Qué pasa si a esta empresa yo le cambio el personal, le pongo un personal nuevo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué relación hay entre los, entre los ingresos de la empresa versus al personal que he incorporado? Ahí puedo hacer un estudio correlacional. Y un explicativo ya es cuando hacemos experimentación cuando experimentamos algo y podemos explicar qué es lo que ha pasado son entonces los tipos de investigación así de forma general que ustedes pueden utilizar pueden escoger cualquiera de esos ¿no? después están el enfoque el enfoque puede ser cuantitativo es decir numérico cualitativo decir descriptivo o sea eh, no numérico y mixto, que puede ser una combinación de ambos. ¿no? Ustedes igual escogen qué tipo de, de enfoque va a tener el trabajo de investigación que están haciendo. Puede ser cualitativo, cuantitativo o puede ser mixto. En muchos casos, igual eligen el enfoque mixto para poder establecer sus trabajos o proyectos de grado. Después están las fuentes. De dónde o qué tipo de fuentes van a utilizar ustedes. En fuentes bibliográficas tenemos fuentes primarias, que son los artículos, revistas, que son publicados, nuevos. Y están después las fuentes secundarias, que son ya enciclopedias, directorios, páginas y demás. ¿no? Entonces, igual, aquí hay que colocar qué fuentes bibliográficas ustedes han utilizado. Muy importante aquí, la referencia de dónde han sacado. Generalmente, yo a mis estudiantes les pido que tengan 10 libros o 20 libros, unos 30 artículos que investiguen, para que puedan tener una fuente bibliográfica fuerte. Hay estudiantes que quieren colocar de un solo autor toda la parte teórica, o todo el marco teórico de un solo libro. Eso está mal. Hay cientos de libros, es muy importante tener diferentes fuentes de información bibliográfica. Y hay que utilizar todas, mientras más, mejor. Después está el presupuesto, es decir, cuánto ustedes van a gastar en la elaboración de su proyecto de grado. Ese es su presupuesto. Esto por si acaso va a desaparecer después. Inicialmente sí, sí, sí se requiere para poder saber cuánto ustedes van a gastar en la elaboración del proyecto de grado. Recuerden que esto es un perfil solamente. Y después que está el cronograma, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a durar a ustedes, le va, va a, tardar, van a tardar en hacer su proyecto de grado? Cada uno de los puntos anteriormente mencionados. Son entonces, de forma eh, resumida, los elementos que tiene que tener un perfil. ¿ya? Bien sencillo, bien escueto, cada uno de los elementos que tiene que contener su perfil de grado. Una vez que ustedes han terminado su perfil de grado, pasamos ya a la segunda etapa, que es el proyecto de grado. Y como dice la normativa de la universidad, es necesario que su perfil de grado esté complementado con qué? Primero con el marco teórico, que es el sustento teórico del trabajo. Aquí se tienen que colocar los aspectos conceptuales que se van a tener en el trabajo, que tienen relación al trabajo. Se tienen que organizar los conceptos, ya sea de forma general a lo, a lo particular, es decir, de los conceptos generales a los particulares. Se tiene que aquí citar fuentes, recuerden que ustedes van a, van a extraer esa, esa información de libros, van a extraer artículos y demás, y es importante que ustedes hagan esa referencia. Aquí entran las famosas normas APA, porque ustedes tienen que citar de qué lugar han sacado, del libro de, de Sampieri, investigación científica, página número, 4, número 325, año 2018. Tienen que citar de qué lugar están sacando eso. Tienen que citar, por ejemplo, el concepto de administración. Según Chavenato, administración es la acción de desarrollar los elementos que vayan a poder complementar el desarrollo de las empresas. no? Nato, libro, número tanto, XXX. ¿no? Entonces, ustedes tienen que referenciar los conceptos y la teoría de dónde están extrayendo su marco teórico. Mucha gente, he visto, que no hace referencia, no lo copia y pega de cualquier lugar y no sabemos de qué libro ha salido. Mucha gente utiliza, por ejemplo, fuentes no académicas, es muy importante que toda, toda, todo el marco teórico salga de fuentes académicas, no de páginas web, no de Wikipedia, sino de libros, de artículos científicos que sean académicos. Aquí, el próximo sábado, tengo, tengo con la carrera de, de agronomía, un curso sobre fuentes académicas, si ustedes quieren participar, igual están cordialmente invitados, el próximo sábado a las 8 vamos a hacer un, un taller de cómo buscar fuentes académicas para poder hacer nuestro marco teórico. Entonces, es muy importante tener fuentes académicas, que nos, lugares donde podamos nosotros descargar libros, artículos, revistas, guías, formatos, y demás, que nos va a permitir complementar o elaborar nuestro marco teórico. Después está el marco práctico. En el marco práctico, aquí va a depender mucho del trabajo de investigación que se esté haciendo, o del trabajo del proyecto de grado que se esté haciendo. En eje, aquí se tiene que hacer el análisis del trabajo, ¿no? Aquí hay que ver, por ejemplo, el área administrativa, el área comercial, el área financiera, el área de recursos humanos, o gestión del talento humano el área de producción y otras áreas. no Es muy importante aquí ver, por ejemplo, la estructura organizacional, las políticas, manuales, reglamentos, procedimientos, hay que ver las estrategias de la empresa, hay que ver las matrices de productividad, hay que ver las estimaciones de ventas, hay que ver las ventas como tal, hay que ver los precios, hay que ver los estados de resultados, hay que ver el balance general, los indicadores financieros. Hay que ver cómo está nuestro recurso humano, nuestro talento humano, cómo están los manuales, cómo están las capacitaciones, cómo está la motivación, cómo está la estructura internamente, cómo está el clima laboral internamente. Hay que ver cómo está la parte de producción, cómo está nuestra tecnología, cómo están los procesos internos, cómo está la planta, cómo están los tiempos y movimientos que se, que se tienen en la etapa de producción. ¿no? Hay que ver las matrices, aquí vamos a ver matrices, matrices FODA, MEFE, MEFI, hay que ver la cadena de valor, hay que ver las cinco fuerzas de porte, hay que ver la matriz BCG y un sinfín de matrices que van a variar de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes elijan. Entonces, aquí, en el marco práctico, vamos a ver tanto todo el análisis interno y externo de la empresa. Después que está el marco metodológico, ya ustedes han definido, por ejemplo, el tipo de investigación que se iba a hacer. muy importante acá definir la población, la muestra, a la cual vamos a aplicar nuestro trabajo. Es muy importante que en todos los trabajos de investigación que se hagan, en todos los proyectos de grado, hagamos un poquito de investigación. Veamos, entonces, a la población, a la muestra, vamos a utilizar las diferentes fórmulas, ya sea para poblaciones finitas, para poblaciones infinitas, para determinar el tamaño de la muestra, vamos a ver qué tipo de muestreo vamos a utilizar, el probabilístico, el no probabilístico por conglomerados, por cuotas y otros métodos de muestreo que hay hay que ver también qué instrumentos vamos a utilizar vamos a utilizar las la observación la encuesta la entrevista, por si acaso para observación hay guía de observación o sea hay formas de cómo observar, no es que vamos a observar por observar, hay una guía de observación para las encuestas hay cómo elaborar encuestas, hay tipos de preguntas es una pena la verdad hay trabajos que no saben ni cómo han hecho las preguntas hay Entrevistas que tienen, por ejemplo, falso y verdadero. Las entrevistas son preguntas abiertas, no puede haber preguntas cerradas en las entrevistas. Hay, preguntas, hay, hay entrevistas perdón, dirigidas, no dirigidas, hay entrevistas formales, no formales, hay entrevistas por teléfono, personales, en, en fin, hay diferentes formas de entrevistar. Entonces hay que saber qué tipo de entrevista vamos a utilizar y hay que plasmar aquí en el marco metodológico el tipo de entrevista que vamos a utilizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué preguntas vamos a, a preguntar? Las encuestas lo mismo, ¿no? Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de complemento, preguntas de selección que nos ayudan a medir o a obtener la información más adecuada. Muchos le meten preguntas abiertas y es difícil de tabular las preguntas abiertas, vamos a hacer igual más adelante otro curso sobre elaboración de encuestas y entrevistas y vamos a hacer también, si no es posible, el uso del SPSS para investigación de mercado, para hacer la, las gráficas y todo eso. Si está interesado, está el grupo acá, hemos creado este grupo por si acaso para ayudarles a ustedes a que, eh, a que terminen el proyecto de grado. Así que esta capacitación no solamente es hoy, Va a seguir el siguiente sábado, y el siguiente sábado, y el siguiente sábado. Todos los sábados vamos a aprender algo nuevo referente a los proyectos de grado. Así que espero que se queden. Y no nos dejen, ¿no? Vayamos a, porque queremos es ayudarles a ustedes a hacer el trabajo de grado. Tenemos entonces planificado para más adelante un, una, una conferencia virtual igual sobre cómo elaborar instrumentos de recolección de información. Específicamente para eso. Después están los resultados de la investigación, aquí está la entrevista, aquí vamos a colocar qué elementos hemos encontrado de la entrevista, qué elementos hemos encontrado del trabajo de campo, aquí hay que colocar las gráficas, las tablas, muy importante que la interpretación de cada tabla, aquí vamos a hacer un análisis bivariado, donde vamos a comparar qué dicen los hombres, qué dicen las mujeres, qué dicen los empleados, qué dicen el público, qué dice el gerente, qué dicen los clientes, qué dicen los no clientes, es muy importante recolectar información. Mientras más información tengamos, mucho mejor va a ser nuestro trabajo. Después están las propuestas, una vez que ya hicimos nuestro análisis, sabemos cómo está la empresa, sabemos qué dificultades tiene, hemos analizado el mercado, hemos identificado, sabemos las opiniones, sabemos quiénes son los competidores, sabemos qué productos hay sabemos cómo está el entorno político, social, económico de la región, vamos con las propuestas. Aquí hay que establecer todas aquellas propuestas que vayan a solucionar, ya sean los objetivos y que van a solucionar el problema de investigación, o el problema que nosotros hemos identificado. ¿Okay? Entonces, estas propuestas van a estar en relación a, qué? a su marco práctico y a su marco metodológico. De ahí van a salir las propuestas, no de otro lugar. Cada propuesta tiene que estar fundamentada, en uno de los elementos del, del proyecto de grado ya sea tiene que estar en relación al marco metodológico o tiene que estar en relación al marco práctico, pero alguna relación tiene que tener con esos capítulos, no puede aparecer una propuesta sin fundamentación es otro short que, que se ve mucho en los trabajos que proponen cosas que no tienen justificativo las propuestas salen del análisis y del marco práctico Después están las conclusiones y recomendaciones, que básicamente las conclusiones deben salir del problema general del trabajo y de qué forma se van a dar los, las soluciones, ¿no? Entonces ustedes una vez que hacen el trabajo van a poder dar soluciones reales para la empresa en particular. Y las recomendaciones no es más que las actividades que se van a, a realizar para promover las propuestas, ¿no? Para la aplicación de las propuestas. Y tal vez se pueden ampliar en otras investigaciones o realizar más adelante otras incorporaciones de otras herramientas o instrumentos que ustedes necesiten para complementar el trabajo que ustedes han hecho hoy. Recuerden que con un proyecto de grado no van a solucionar todos los problemas de la empresa. Y es muy importante que sea, que su trabajo también sirva como base para otros futuros trabajos también. Finalmente, la bibliografía es muy importante que ustedes tengan acá, que yo lo he dicho hace rato, entre 10 y 20 libros distintos, que lean diferentes artículos, que esté bien fundamentado. ¿no? La parte bibliográfica es muy importante, porque de aquí se ve ¿no? la calidad del trabajo, eh, qué, tan, qué tan académico es. no o Es sea, muy importante que ustedes consulten muchas fuentes bibliográficas para que tengan un sustento teórico fuerte. Y finalmente en anexos vamos a colocar, por ejemplo, el formato de la entrevista que hemos utilizado, vamos a colocar el formato de la encuesta, vamos a adjuntar vamos a las fotos de apoyo, por ejemplo, de algo que hemos hecho, para que haya evidencia del trabajo que hemos realizado. Yo aquí, por ejemplo, a mis estudiantes les pido que adjunten una carta, una carta firmada por el gerente, por el dueño de la empresa, que, que nos diga que efectivamente el, funcional, perdón, que el, efectivamente el, el estudiante ha ido, ha preguntado, ha asistido, ha trabajado en la institución. ¿no? Aquí también en anexo se ponen algunos casos, algunos documentos, como por ejemplo, eh, algunos presupuestos, planes, alguna documentación que no puede ir en la parte del cuerpo del trabajo, pero que sí va como anexo. Muy importante que también el anexo tenga su índice. Anexo número 1, anexo número 2, anexo número 3. No, no sirve de nada un anexo que no está referenciado. Es decir, que un anexo sin número no sirve, todo anexo tiene que estar tiene que estar numerado y tiene que estar enunciado, o sea, por ejemplo ustedes dicen, ver eh, plan estratégico o ver, no sé digamos, por ejemplo eh, situación o del NIT de la empresa ¿no? entonces ustedes van en anexo ver anexo 5, ustedes van a anexo 5 y tiene que estar ahí el NIT de la empresa ¿no? porque estamos viendo que la empresa es formal y cualquier elemento que ustedes quieran todos los anexos, entonces, son documentos que no van en la parte del trabajo, pero que sí complementan el proyecto de grado. Básicamente, eso es que el perfil y el proyecto de grado. Ahora vamos a ver diferentes tipos de proyectos de forma rápida solamente. Igual, más adelante vamos a hacer una capacitación exclusiva, por ejemplo, para planes de negocio. Un plan de negocio es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos de una empresa, las estrategias, la estructura organizacional y todos los elementos que necesita la creación de una empresa. Es decir, que aquí vamos a nosotros crear la parte organizacional de la empresa, la parte de la gestión del talento humano, la parte de comercialización, la producción, las finanzas, la tecnología, de acuerdo al tipo de empresa que nosotros queramos emprender. Cuando hacemos un plan de negocio, igual, ¿no? Es muy importante partir de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias. Es muy fácil caer en querer copiarnos algunos proyectos que vemos en Internet. Muchas veces los proyectos no se adecuan a las características de Yacuiba, por la zona, ¿no? Había, por ejemplo, un proyecto que decía, yo quiero crear una planta en Yacuiba de producción de frutilla, una planta procesadora de, de mermelada de frutilla. Ahora, yo le preguntaba, aquí en Yacuiba, ¿conoce ustedes cuántas empresas producen frutilla para tener materia prima? ¿Cuántas, cuántas, cuántas hectáreas se producen al año? ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Habrá proveedores de frutilla en Yacuiba? Que yo sepa, la frutilla no produce en Yacuiba, ¿no? por grandes cantidades, que yo, que yo sepa. Entonces, tu, tu proyecto de industrialización de frutilla para producción de mermelada de frutilla, no va a ser viable, porque tu materia prima no existe, ¿no? No hay. Tendrías que vos crear, plantar, viveros sería una inversión mucho más grande, considerando que la, la mermelada de frutilla se consigue a menos precio aquí en la frontera, ¿no? No vas a poder competir con los precios de Argentina. Entonces, tienes que tomar en cuenta todos esos detalles, ¿no? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Hay materia prima para mi empresa? Que quiero, que quiero implementar aquí. Hay mercado. Otros quieren crear, por ejemplo, proyectos de, de planes de negocio. Quieren crear una, una empresa, por ejemplo, de delivery. Hace, en la pandemia, ha llegado un yacuido a haber 26 deliveries. 26 deliveries. Actualmente solo funcionan seis o cuatro, creo, si no me equivoco. Y así a media. Las demás han fracasado. Porque el, entrado, el mercado de Yakuiba es saturado, es pequeño, es saturado. Entonces no se puede, no se puede, no es recomendable entrar a negocios existentes. Lo ideal, cuando ustedes vayan a proponer planes de negocio, lo ideal es proponer ideas de negocio que no hay en Yacuiba, para que no tengan competidores. Porque si tienen competidores, ustedes van a ir a arañar, a quedarse con las amigajitas que los otros tienen. Porque mucha gente quiere emprender sin tener un elemento diferenciador. Para poder emprender, hay que necesario tener un elemento diferenciador. Que nadie más tenga, ¿no? Que no, nadie más tenga. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, entrar con delivery, tendrían que entrar con un delivery, delivery con menor precio del que hay, con mayor calidad del que hay, y le va a costar a ustedes más tiempo, porque no lo conoce nadie, le va a costar más tiempo, porque van a gastar más en publicidad, van a gastar más en promoción, para que la gente los conozca, que los otros que ya están, ¿no? que ya, ya, ya, ya les en ventaja. Entonces no es recomendable entrar en mercado saturado, hay que ver mucho el, qué tipo de mercado voy a entrar. Hay que ver, ¿no? ¿En qué tipo de, de mercado voy a entrar? voy a entrar a producir qué tipo de empresa quiero colocar una empresa de servicio una empresa comercial una empresa productiva dependiendo de eso tengo que armar esto no cómo lo voy a estructurar cuántas personas van a trabajar qué tipo de productos voy a vender a qué precio voy a vender hay que ver no hay que hacer primero costos hay que ver ¿no? cuánto me cuesta a mí producir por ejemplo un helado cuánto me cuesta producir un helado cuántas empresas de helado hay en Yacuiba ¿Quiénes son mis competidores? ¿Con quién voy a competir? ¿Qué tipo de helado voy a, voy a vender? ¿Será que la gente consume? Tengo que preguntar a la gente, ¿no? Si está dispuesta a pagar 10, 15 bolivianos por un helado. Supongamos que quiero entrar con helados de yogur. Me doy cuenta que en Yacuiba nadie, nadie ofrece helados de yogur. Frutado. Entonces yo voy a querer implementar en Yacuiba una heladería que ofrezca helados de yogur. Ahora, tengo que buscar la ubicación, ¿no? no voy a ir al campesino, no voy a ir allá al monte donde, vive, donde está lejos tengo que buscar la ubicación un helado de yogur, no me va a salir 5 bolivianos por los costos no? un helado de yogur, por las características tengo que tener yogur no solamente leche, el yogur tiene un proceso más complejo, por lo tanto tu producto va a ser un poquito más caro entonces tengo que elegir el segmento no ¿a quién voy a, a, quién voy a dirigir ese producto? ¿a quién le voy a vender? ¿tengo establecido mi segmento de mercado? Es la pregunta. ¿A quién lo voy a vender? ¿A hombres, mujeres, jóvenes, familias? No les puedo vender a todos. Si les vendo a todos, no les vendo a nadie. Esa es la consigna. Entonces es necesario centrarnos en un segmento del mercado de la población que sea rentable, que tengan dinero, ¿no? La gente que nos compre tenga dinero. Por lo tanto, tengo que, que buscar una ubicación céntrica, ¿no? Las heladerías generalmente están en lugares céntricos. Nunca van a haber una heladería lejos, ¿no? Generalmente las heladerías están en lugares céntricos, concurridos, donde la gente va y consume el producto ahí. Entonces, voy, tengo que buscar una ubicación adecuada, tengo que buscar en Yacuiba cuál va a ser la mejor ubicación, tengo que ver el, el tema de alquileres, o tengo que ver el tema de comprarme un terreno, ¿no? un, un edificio, una casa ahí, en el centro. ¿Cuánto me va a salir? ¿O cuánto voy a gastar en alquileres? ¿no? Porque si me voy a la punta, nadie va a ir, ¿no? Recuerden que la plaza es un centro, en Yacuyo particularmente, es un centro de, de, de concentración de mucha gente. Entonces, tengo que aprovechar esa, esa plaza, ese lugar, para poder mis, poner mi establecimiento ahí. Pero lastimosamente va a ser caro. Eso va a influir en mis costos. ¿no? Un alquiler alto va a hacer que mi producto sea más caro. Y así, cada cosa va a influir en el precio, va a influir en la demanda de mi producto. Muy importante, entonces, definir qué tipo de producto voy a ofrecer, a quién voy a ofrecer, dónde lo voy a colocar, cuánto me, va, cuánto me cuesta a mí producir ese, ese producto o servicio que quiero ofrecer, cuántos competidores tengo, quiénes son esos competidores, qué tipo de productos tienen, será que la gente me compra. ¿No? Si yo quiero aquí, por ejemplo, vender eh, comida brasilera, será que la gente va a ir corriendo todos los días a comprarme Supongamos que yo quiero abrir en Yacuiba un, un restaurante de comida brasilera. ¿Será que toda la gente me comprará todos los días? ¿Será que mi negocio funciona a las 24 horas del día? ¿Cómo creen que me va a ir? Parece interesante, ¿no? Parecería que me pueda ir bien porque no, hay, no, no tengo competidores. Pero yo tengo que ver, por ejemplo, qué días son los más adecuados para abrir. En comida es muy, es muy preocupante en Yacuiba. Por ejemplo, muchas empresas han cerrado, ¿no? Yerros y, y ha cerrado, se ha cambiado, lo ha vendido, ahora actualmente es otro dueño, ¿por qué no le fue rentable? ¿Por qué motivo? Pasa que Jorge y, y brasas abría solamente sábados y domingos. ¿No? O sea, no, tampoco por las características de, de, del negocio no lo podía abrir todos los días, no podía hacer una pensión. ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay cosas que, entonces que te hacen fracasar como empresa. Hay que tomar en cuenta el tipo de negocio en el cual queremos ingresar, hay que tomar en cuenta las características, qué quiero colocar, si va a ser una empresa productiva, tengo que ver de dónde voy a conseguir la materia prima, cuántos son mis costos de energía. Si quiero producir agua, que quiero embotellar agua, actualmente hay seis embotelladoras de agua en Yacuiba, o cuatro, creo que ya quedan ya ahora, voy a competir con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer de distinto para que la gente me compre? Va a ser un agua más grande... Va a ser más rica. ¿Será que lo puedo hacer más rica el agua? Me va a salir más caro, ¿no? Si doy más, tengo que conseguir unos botes más grandes. Me va a salir más caro. No me va a convenir porque los costos de la competencia son baratos. Muy importante hacer el análisis. No es recomendable querer ingresar a, a mercados con muchos competidores. No es recomendable porque te vas a ir a chocar con esos competidores que ya están antes que tú que tienen costos más bajos que tú y que lo conocen más que tú. Te va a costar más porque tienes que invertir más en, en publicidad, más en promoción, vas a andar más, te va a costar más. Y si no tienes un elemento diferenciador, te va a ir mal. Tienes que tener algo que no tenga nadie. Para ingresar a un mercado saturado, tienes que tener algo que no tienen los demás. Para que seas diferente y la gente te elija. En pollos, ya una vez hablamos de pollos, lo mismo, ¿no? Actualmente el mercado de yacuyo está saturado de pollo. Todos los pollos son ricos, por eso la gente compra. ¿no? Ahora, ¿qué, le, ¿qué es lo que yo tengo que tener de diferente para que la gente me compre mi pollo? Unos dicen, la atención. La atención no es, no es la clave. Se supone que todos los negocios tienen que tener una buena atención. No es un elemento diferenciador la atención, les digo. en ningún lado... La atención es un elemento diferenciador. Es algo que se tiene que dar de por, por hecho, ¿no? Por obligación, todas las empresas tienen que atender bien al cliente. No es un elemento diferenciador. La calidad del producto tampoco es un elemento diferenciador. O a ustedes les gustaría que ir a comer un pollo podrido, un pollo pasado, un pollo del día anterior. Eso no es calidad. Un negocio así se va a, a, a pique en un 2x3, ¿verdad? Entonces, no vas a poder competir si no tienes ciertos elementos diferenciadores reales, pero no vas a poder competir. La calidad, el sabor, no, es un, no son elementos diferenciadores. ¿Por qué? Porque son fáciles de copiar, son intangibles, y que la gente se presupone que ya debe tener. ¿no? Presupone. Aquí, por ejemplo, en Yacuiba hay muchas empresas de pollo. Hay una empresa nacional, Pollos Chuy, ¿suena, suena eso? Es una empresa que está en Santa Cruz, una cadena grande, que está cuido frente a la plaza. ¿Cómo le va a poños Chuy? Últimamente se ha visto de caída, no hay mucha gente, ¿no? Los precios son más altos, la calidad del producto es un poquito mejor que los otros, pero por, por ubicación, por precio, la gente no va. Porque uno que te sirve un poquito y es caro. A la gente le gusta que le sirvan harto y que sea barato. Entonces, eh, hay que ver, ¿no? Las preferencias del cliente. Hay que ver las preferencias del cliente. Hay que hacer un análisis bien profundo para poder implementar un negocio. No es nomás de agarrar y decir, bueno, voy a producir esencia de vainilla. Voy a crear una fábrica aquí de esencia de vainilla. Considerando que aquí no hay vainilla, no hay plantas de vainilla, no hay plantaciones de vainilla. Para poder plantar, van a tardar 10 años en crecer la vainilla. Quiero crear, no sé, digamos, eh, otra cosa, ¿no? <ríe> hay muchos proyectos que son inviables. Hay cosas que la verdad, quieren establecer, por ejemplo, fábricas de, tela, de telas orgánicas. ¿Producimos telas orgánicas en Yacuiba? No. Hay que importarlos de China. ¿Somos importadores de, de productos? Vamos a depender de Santa Cruz. Hay un bloqueo, chao, te quedas sin proveedor. Actualmente los, los envíos de China están bloqueados por el COVID. Están tardando seis de, de tres a seis meses en llegar los productos de materia prima desde China a Bolivia. Así que si estás pensando en traer productos del exterior, lo malo es que ahora más se han duplicado los costos de transporte. Lo que antes te costaba un precio determinado actualmente te cuesta el doble para traer productos de China a Bolivia. Así que pensar con por proveedores de otros países, piénsala dos veces. Un bloqueo... Una semana te quedas sin materia prima. ¿Qué vas a hacer una semana sin, sin materia prima? Una semana sin pagar sueldos, una semana sin vender. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Muy importante definir proveedores que estén cerca, que, estén, que tengan un flujo constante. Hay que ver los, los, los precios, hay que ver nuestros costos, hay que ver cómo lo vamos a aplicar, dónde lo vamos a aplicar. Son elementos claves en los planes de negocio. ¿Ya? Mucha gente, yo, la verdad, eh, te, he podido ver que se copian del el internet, ¿no? pero no se adecuan a la realidad. Lo ideal, Miren, lo, lo que yo les recomiendo a ustedes es que vean el entorno. ¿Qué hace falta en Yacuiba? Se pregunta. Pregúntense, ¿qué hace falta en Yacuiba? ¿Qué puedo colocar que en Yacuiba no hay? investiguen eso y empiecen a hacer un listado ¿no? de qué cosas se podría colocar en Yacuiba. Gastronomía servicios, hotelería, no sé, algo, algo que quieran ustedes, ¿no? cualquier cosa. Juegos, jardines privados, no sé, por ejemplo, parques privados, ¿no? En Yacuiba no hay parques privados. Donde los chicos vayan a jugar ahí, es un lugar privado, y solamente los chicos con puros juegos mecánicos, un lugar, ¿no? Los chicos estén, eh, no sé, digamos, este, balnearios con climas, con piscinas aclimatadas para que funcione todo el año, tampoco hay en Yacuiba. Un cine no hay en Yacuiba. Obviamente que son inversiones grandes, pero solamente como ejemplos, ¿no? Algunas cosas que se pueden implementar que no hay en Yacuiba. Entonces partan de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué puedo, qué puedo, si quiero colocar una empresa productiva en Yacuiba, ¿qué produce Yacuiba? Yacuiba? Bueno, aquí en el Chaco se produce maní, hay soya. Entonces podemos industrializar la soya, podemos industrializar el maní, podemos sacar mermelada de maní, podemos industrializar queso. Aquí, en, creo que en Carapari, en Villamontes sí hay una, una fábrica de quesos y lácteos de Villamontes, pero en Yacuiba no hay. En Caraparí funcionaba una, una fábrica de cítricos, en Yacuiba, bueno, en el Chaco se produce cítricos, hay naranja, hay mandarina, y pomelo. Se puede aprovechar esos recursos. Turismo, por ejemplo, no hay mucho de turismo en Yacuiba, sería bueno, ese tipo de turismo, no hay acá. Como ese turismo rural, por ejemplo, turismo de aventura, no hay, ¿no? Actualmente, ese tipo de negocios no se requiere mucha inversión. Se puede hacer convenios con algunas poblaciones para poder hacer los famosos hoteles comunitarios. Hay muchas cosas ¿no? que se pueden implementar en el Chaco, en Yacuiba, en calaparí en Villamonte, en la región de los Chaco. Rutas turísticas que se pueden implementar, promocionar esas rutas turísticas de pesca, de casa, turismo de aventura. Muchas cosas que se pueden ir implementando, eh, partiendo de las cosas que tenemos nomás solamente acá en Yacuiba. ¿no? Una empresa de turismo en Yacuiba que nos muestre, por ejemplo, la historia de Yacuiba, la historia del Calaparí, de Villamontes, ¿no? un recorrido, un city tours que te lleve, no sé, digamos a La Cruz, que te enseña la historia de la plaza, la historia de Yacuiba, sus, princip sus principales atractivos, la, la estación, por ejemplo, que es muy antigua. Eh, tiene muchas historias, ¿no? Hay muchos lugares donde se puede, se puede generar negocio partan siempre de su entorno, partan siempre de lo que falta en su entorno, ¿qué es lo que, de, de, de lo que hay en otros lugares que debería haber aquí? pregúntese eso primero. De ahí ya vean, ¿no? Ustedes qué tipo de inversión pueden hacer, qué tipo de negocios pueden hacer. ¿Ok? Son algunos consejos que les doy, espero que, que lo consideren, para poder establecer buenos planes de negocio. Otro tipo de trabajos muy comunes son los planes estratégicos también. Los, los planes estratégicos son documentos que se utilizan las empresas para poder mejorar algunas, algunas situaciones de la empresa. ¿no? Generalmente los planes estratégicos nos permiten planificar actividades a cinco años. Los planes estratégicos son planes de mediana y larga duración. He visto muchos trabajos que lo hacen a un año. Un plan estratégico no es a un año. Básicamente un plan estratégico es un conjunto de planes. Si se hace cinco años, son cinco planes que tienen que hacer. Todos los años, uno, uno, uno, uno. Entonces, cuando hacemos planes plan estratégico, tenemos que definir igual en qué área lo vamos a hacer. Hay que hacer un buen análisis aquí, muy importante aquí, hacer ese, ese análisis. Aquí la clave en este tipo de trabajo es el diagnóstico. Mientras más conozcamos, mientras más información tengamos del de entorno externo e interno de la empresa, mucho mejor. Los planes estratégicos se aplican solamente a instituciones ya establecidas, ya sean públicas o privadas. Los planes estratégicos no son para planes de negocio, por ejemplo. No son para negocios que recién están empezando. Bueno, que, que, que no existen, ¿no? Para hacer un plan estratégico, la empresa tiene que existir ya. Tiene que estar operando. ¿Ya? Esa es la clave. Con los planes estratégicos vamos a solucionar muchos problemas. Pueden ser problemas del área comercial. Pueden ser problemas del área administrativa. Pueden ser problemas del área, incluso, de finanzas, ¿no? De cualquier área. Del área de producción, de servicio, entonces, hay que hacer un análisis externo y interno de la empresa utilizando diferentes herramientas, ya ¿no? sea análisis FODA, matriz BCG, ciclo de vida del producto, hay que ver eh, costos, hay que, ver, eh, hay que hacer análisis de la publicidad, ver cómo están nuestras publicidades, por ejemplo, a veces fallamos en hacer publicidad, no hacemos investigación de medios, cuáles son los medios más rentables para hacer publicidad en Yacuiba o donde estemos, ¿Cuáles son los canales más vistos? ¿Cuáles son los canales, las radios más escuchadas? ¿Por qué medios más se informa la gente? ¿Qué tipo de redes sociales utiliza? ¿Qué tipo de publicidad utiliza o consume? Hay que analizar todo eso, ¿no? ¿Cómo estamos en publicidad? ¿Cómo está la empresa en publicidad? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tenemos presencia digital? ¿No tenemos presencia digital? ¿Cómo son nuestros canales de comunicación externos? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros clientes? Entonces, tenemos planes de fidelización, estamos fidelizando a nuestros clientes, estamos calificando o evaluando nuestros productos o servicios. ¿Cómo están nuestros servicios? ¿Estarán bien? ¿Terán mal? ¿Nuestros productos los analizamos por lo menos una vez al año? Medimos qué tan buenos son. Entonces, los planes estratégicos nos ayudan a eso, ¿no? a solucionar, primero a identificar problemas. Y segundo, a solucionar esos problemas. Por esto, tomar en cuenta todo el entorno, ¿no? Actualmente está el COVID. ¿El COVID afecta a, nuestro, a nuestra estrategia? Sí, sí afecta. ¿Por qué? Porque hay que asignarle hay que, hay que, hay que, hay que asignar recursos económicos para un plan de emergencia, ¿no? Hay que, en la empresa hay que comprar gel, hay que comprar barbijos, hay que comprar guantes para los empleados. Si un empleado se me enferma, se me muere, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que indemnizar? ¿Tengo que pagar subsidios? ¿Tengo que que contratar a otro personal, tengo que capacitar al otro personal porque el personal nuevo que ingrese no va a saber que lo que el otro sabía. Entonces es un prejuicio, ¿no? Tengo que tener medidas de prevención para que mi personal no se enferme, no se falte al trabajo, venga a trabajar de forma, trabaje de forma formal, no voy a tener que cambiar mi forma de trabajo entonces, voy a utilizar trabajo en casa, para eso tengo que darle las condiciones, ¿no? tengo que darle herramientas para que mi trabajador desde su casa, se conecta al internet y de ahí trabaje. ¿No? Entonces tengo que cambiar mi forma, tengo que cambiar los reglamentos. Ya no voy a, ya no voy a tomar asistencia, ya no voy a considerar el horario de trabajo de, de, de 7 a 12, ¿se dan cuenta? La pandemia ha afectado y afecta a todos los planes estratégicos. Porque requiere recursos, ha cambiado procedimientos, ha cambiado procesos, ha cambiado, por ejemplo, las sesiones de los directores ya no es presencial, es, es virtual. Las capacitaciones ya no son presenciales, son virtuales. Entonces hay que comprar software, licencias de Zoom, hay que comprar, hay que contratar capacitadores externos, hay que capacitar al personal para manejo de, de estas herramientas. ¿Se dan cuenta? La pandemia ha afectado mucho. Entonces es muy importante ahora considerar pues la, el tema del COVID en los planes estratégicos, obvio. Obvio. Obvio que tiene que estar como una amenaza de, de, de, la, de la empresa, el COVID. Porque va a afectar, ¿no? De forma directa o de forma indirecta, está afectando y va a afectar y va a seguir afectando a futuro a nuestra empresa. Por lo tanto, hay que considerarlo también dentro de nuestro análisis. Hay que ver cómo está el entorno político, ¿no? Cómo está actualmente la coyuntura. Muy probable que haya bloqueos. ¿Qué voy a hacer si hay bloqueo? Yo no tengo materia prima. ¿sí? Supónganse que yo vendo helados y yo utilizo los productos de Santa Cruz necesito los insumos de Santa Cruz. Si yo sé que mañana, que la próxima semana hay bloqueo, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar y decir, ¿saben qué? Mándame 50 cajas de, de, de, de leche en polvo para mis helados. Mándame ya, porque yo va a haber bloqueo la próxima semana, me voy a quedar sin, sin materia prima. ¿Se dan cuenta? Hay que estar al tanto de todo. Todo puede afectar, de forma directa o de forma indirecta. Entonces, tengo que yo tener planes de contingencia para poder mitigar esos posibles riesgos, ¿no? Todo eso es parte de los planes estratégicos. Todos esos elementos. Vamos a hacer una clase especial más adelante de planes de negocio, planes estratégicos, para ver uno, cada uno de los puntos que acabo de decir. Bien, veamos, sigamos avanzando. No los quiero cansar mucho. Otro tipo de trabajo muy utilizado en la carrera de administración y gestión pública, básicamente, es este tipo de trabajo, que se llama análisis organizacional. Es un trabajo sencillo, por un lado, y complejo a la vez por otro. Consiste básicamente en hacer un análisis diagnóstico de una empresa, con el objetivo de analizar la parte organizacional, es decir, estructura, organigrama, podríamos decir, manuales, procedimientos, procesos, políticas, de una empresa. Entonces hay que hacer un diagnóstico interno, un buen diagnóstico interno, y también un externo, para poder determinar cuáles son las falencias que tenemos en esas áreas. A veces hay, por ejemplo, tenemos organigramas que están desactualizados, organigramas que están mal, mal elaborados, organigramas que no reflejan la realidad, faltan cargos, no se definen bien las funciones, no se establecen las responsabilidades, no hay manuales de procedimiento no hay manuales de funciones, no hay políticas internas de comunicación no hay un sistema de comunicación interno, una cadena de comunicación formal, no hay, por ejemplo, un instrumento que te diga, en esta, en esta empresa vamos a utilizar informes, reportes, memorándum y demás para poder comunicarnos, vamos a utilizar medios escritos como el correo corporativo, como, vamos a utilizar tal vez el, el teléfono o WhatsApp, hay que establecer eso, eso esas herramientas de comunicación en documentos, tiene que estar normado. Políticas de contratación de personal. Tiene que estar normado, ¿no? Supongamos, hay empresas que no tienen políticas de contratación. ¿no? no saben a quién van a contratar, contratan a cualquier persona. No tienen definido las funciones de cada cargo. No tienen establecido el perfil. Qué tipo de empleado necesitan de acuerdo a, al área en el cual eh, se desarrolla. Por ejemplo, supongamos que son una empresa productiva y requieren un técnico en algo. Pero si no saben específicamente cuál es el perfil que necesitan, no van a poder contratar, van a poder contra van a contratar a cualquier persona. Es muy importante entonces conocer, establecer qué es lo que necesito yo como institución para contratar a la gente. Tengo que contratar la gente adecuada para el puesto adecuado. Y para eso yo tengo que definir el perfil que yo quiero. Si para este cargo requiero una persona que sepa contabilidad, que sepa diseño gráfico, y que sepa no sé, digamos, manejo de, de paquetes contables, lo voy a poner, ¿no? En, ahí en, en, mi, en mi convocatoria voy a decir, yo quiero un, un profesional que tenga estas características, estas cualidades y estos conocimientos. El que se adecue, que venga. Lo tengo que establecer, lo tengo que normar yo como empresa. Porque si no, yo no lo defino, nadie lo va a definir, ¿no? Ahora, cuando hacemos este análisis organizacional en empresas públicas, hay una ley que se llama 1178. En esa ley está normado todo el proceso de contratación, todo el proceso de planificación estratégica, todo el proceso de elaboración de POAS. Entonces, cuando hacemos un análisis organizacional en empresas públicas, tenemos que hacer uso de esa normativa. Tenemos que, tenemos que partir, y eso lo dice la normativa, ¿no? La normativa de la parte pública establece cómo se tiene que hacer el análisis organizacional dentro de las empresas privadas. Se tiene que partir, dice la normativa, de los planes estratégicos y del POA. Básico, ¿no? Tengo que partir, por ejemplo, si yo voy a hacer el análisis organizacional de la alcaldía, de una dirección de la alcaldía, o de un departamento de la alcaldía, de una unidad que compone, es parte de la alcaldía, yo tengo que tener el plan estratégico de la alcaldía, su POA de la alcaldía para saber cuáles son los lineamientos que tiene la alcaldía de aquí a cinco años, de aquí a tres años, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto que maneja para que yo en base a eso pueda proponer soluciones? Supongamos que yo hago el análisis en la unidad de recaudaciones y supongamos que en mi análisis determino que necesito ampliar el personal. Recuerden que actualmente estamos con ingresos muy inferiores a los que había antes. Estamos con un 10%, un 20% de lo que teníamos antes. Entonces, no hay mucho presupuesto, ¿no? ¿Será que me aceptan mi propuesta de implementar, de contratar más personal? No me lo van a aceptar, porque no está en el presupuesto. Entonces, mi propuesta, la propuesta que yo estoy queriendo implementar en mi plan estratégico, en este análisis organizacional, perdón no va a ser aceptado, no va a ser viable. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto. Tengo que partir sí o sí del presupuesto que se tiene ¿no? para proponer cosas si quiero comprar algo, tengo que ver ¿no? ¿será que hay, que hay plata? muy importante cuando hacemos análisis organizacional en empresas públicas revisar la normativa todo está normado, todo está aprobado todo, todo tiene procedimientos en la, en la parte pública entonces tenemos que utilizar esos procedimientos esos procesos que ya están definidos para poder proponer algo, para poder hacer los análisis y tenemos que hacer mención a la normativa, ¿no? Cuando creo, por ejemplo, un manual de funciones para un cargo, yo tengo que decir, según la ley 1178, en el sistema de contratación de personales, establece que eh, la empresa pública, cuando requiere al personal, tiene que utilizar este procedimiento. Entonces, hay que agarrar y seguir ese procedimiento. Yo tengo que hacer mención qué artículo, qué cápite dice lo que tengo que colocar. Y lo mismo lo tengo que hacer en las empresas privadas. No tengo que hacer mención a la Ley General del Trabajo, tengo que hacer mención a la Constitución Política del Estado, y así, ¿no? A diferentes leyes que se adecuen al trabajo que estoy haciendo. Y lastimosamente a veces ese tipo de cosas no sucede en los trabajos. ¿Ok? Finalmente, igual para escoger el tipo de trabajo que ustedes pueden elegir, pueden utilizar este cuadrito en el cual van a valorar del 1 al 5, cada uno de los planes, partiendo por ejemplo del conocimiento que tenga del tema si conozco cuánto conozco de un plan de negocio del 1 al 5, conoceré un 3 un 4, un 2, cuánto conozco de un plan estratégico, conoceré un 2 un 1, cuánto conozco de un análisis organizacional conoceré un 5 y le voy dando valor a cada uno de ellos no y al finalizar voy a sumar y el que me sumen sume el monto, valor, el monto más alto, el valor más alto, ese proyecto significa que se adecua a mis conocimientos, se adecua a mis características, y muy probable que elija ese, ese, ese proyecto, ese tipo de proyecto. ¿okay? Utilicen entonces este modelito, yo creo que les va a servir para definir su tema de investigación o el tipo de trabajo que quieren ustedes hacer. Y siempre tengan dos alternativas. Si no puedo hacer uno, lo voy a hacer el otro tengan siempre dos alternativas, por si pasa algo. A veces empezamos en una empresa y resulta que pasa algo a mitad de camino y nos quedamos a medias. Para que no pase eso, tengamos siempre una segunda alternativa. Y finalmente, lo último, y esto voy a para finalizar, hay que hablar de las referencias. Muy importante, que dijimos hace rato, de las normas de referenciación. Todo trabajo, todo proyecto de grado, tiene que estar normado por un estilo ya sea el más conocido, en este caso, son las normas APA. Son un estilo de eh, referenciación que nos permite citar y referenciar autores y materiales que nosotros hemos consultado para la elaboración de nuestro trabajo. Igual vamos a hacer una capacitación especial de esto porque es largo, es muy largo, la idea de esta capacitación de hoy era simplemente darle los lineamientos generales de cómo se tiene que empezar un proyecto de grado, y a poco a poco lo vamos a ir desglosando, porque en una clase difícil ver todo y cada una de las diferentes variedades que hay de proyectos de grado. ¿okay? Esto es, un, es muy, muy complejo porque aquí hay, te muestran la forma de cómo vas a citar, digamos, párrafos que hayas extraído de un artículo, párrafos que hayas extraído de, un, de una página, página... Uh, ¿Cómo vas a citar las referencias de un libro, de un artículo de investigación, de un audio, de un video, de un póster? O sea, todo se puede referenciar. Entonces es muy importante conocer la forma y el estilo de citar en la parte científica. Con eso quiero terminar. Espero que si tienen dudas, ahora sí las podamos despejar vamos a ver si tienen dudas pueden activar su micrófono por favor adelante adelante, adelante pueden habilitar su micrófono si desean participar o pueden hacer sus consultas en el chat también La próxima semana, ya que no están todavía... La próxima semana vamos a hacer una capacitación sobre búsqueda de información, bibliográfica, vamos a ver herramientas para buscar información. El próximo sábado les voy a pasar la invitación al grupo que tenemos. Eh, y bueno, eso es eh, la capacitación de hoy. Espero que el próximo sábado a las 8 igual vamos a hacer la capacitación para búsqueda de información, para fuentes académicas, donde buscar. Libros, dónde buscar, eh, dónde buscar, por ejemplo, artículos de investigación que les pueda servir. A ver, aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver cómo lo podemos. Dice. En lo posible cuando utilizamos. Utilicemos un método científico solamente, ¿ya? En lo posible. Recuerden que estamos todavía empezando, empezando por las características del trabajo de pregrado. Es recomendable que utilicen solamente un método, un método de estudio, un método de investigación, ¿ya? Es lo recomendable. Ya con el tiempo ustedes van a ir ampliando, utilizando otros métodos más. Lo importante ahorita es definir uno solo. Es mucho más fácil, mucho más sencillo y es parte, se adecua, digamos, a, a las características del trabajo. No se complique, no se compliquen en querer implementar dos o tres métodos de investigación. Con que utilicen uno es suficiente y lo justifiquen bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pueden hacer, por favor, sus preguntas. Bien. Eh, sí, es la misma, efectivamente, la excelencia también está, eh, aunque no está, no está en el reglamento, pero sí igual se aplica ¿no? para ingeniería comercial. Todos los estudiantes que tengan en promedio 80 durante toda, toda su estancia en la, en la universidad, tiene, pueden, tienen la opción de optar a la excelencia académica. Simplemente hacen el trabajo y ya no lo defienden, ¿no? simplemente ya presentan y ya están, pueden hacer su trámite de titulación. Bien, si no hay preguntas, espero que esta pequeña introducción les haya servido. El próximo sábado les vamos a invitar a otra capacitación ya de búsqueda de información. Y así el subsiguiente sábado vamos a hacer sobre investigación. Vamos a hacer aprender cómo elaborar encuestas, cómo utilizar diferentes herramientas para hacer el análisis de los datos. Y posteriormente vamos a ir haciendo más capacitaciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y bueno, nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hasta luego.